En pues este vídeo vamos a ver cómo desactivar el modo de economizador que en cierta manera puede reducir el potencial de nuestro dispositivo Si no tenemos problemas de batería pues vamos a desactivarlo Vamos a ir al logo de Windows Pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el logo Vamos a ir a Centro de movilidad Tarda un poquito en arrancar En estado de la batería Cambiamos economizador por alto rendimiento o equilibrado, que es lo que se supone que viene por defecto.